Yo diría que Chile lo ha tomado con responsabilidad, pero no con todo el rigor que a mí me gustaría. Creo que efectivamente hay avances notables en materia de energía, hoy somos ejemplo mundial de lo que hemos logrado en el cambio de nuestra materia energética y la política energética, por tanto creo que en alguna áreas lo hemos hecho bastante bien, en todas hemos avanzado, pero yo no me atrevería a decir que dentro del accionar de cada ministro de cada ministerio, el cumplimiento de este objetivos se transforme en un elemento fundamental, todo lo que hacen, de alguna u otra manera, luego lo expresan como que aporta los objetivos, pero no veo muchas carteras una acción decidida y clara a enfrentarlos en forma integral. Recordemos que la evaluación de los avances de esto se hace a nivel de objetivos globales, donde se estima qué aporte puede estar haciendo cada país, más lo que cada país desarrolle por sí mismo como indicadores para evaluar el estado de avance. Pero yo me atrevería a decir que estamos comprometidos con avanzar, pero con el... Menor rigor de lo que a mí me gustaría como parlamentario y en mi rol fiscalizador tengo que señalar eso, que creo que todavía nos falta, compromisos más explícitos para que estos objetivos sean de verdad como eh, el leitmotiv del accionar de cada ministerio. Yo creo que el gran objetivo debería ser que no se ha hecho desde que partió de esto, recordemos que partió recién en el 2016 también, no hay tanto, tanto tiempo como para evaluar, pero yo creo que la mejor forma sería de explicitar un plan de acción específico por área temática, ni siquiera por ministerio, por área temática, porque hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que varios ministerios son los que participan en su logro, que lo pongan como parte de su tarea cotidiana con un plan de acción específico que aluda a que todo lo que hace tal o cual institución, cómo contribuye al objetivo 1, 2, 16 o 17 del desarrollo sostenible. Y creo que esa sería una manera de tener un autocontrol mucho más riguroso y dar una buena respuesta a esta decisión de Naciones Unidas de poder dar una señal que los estados, no solo el gobierno, los estados se comprometen en dar cumplimiento a esto y ahí los congresos también deben jugar un rol importante lo que tiene que ver con la tarea fiscalizadora de si efectivamente hay avances y que estos avances estén ojalá en las metas ministeriales. Creo que ahí lograríamos un mayor compromiso con el logro de estos objetivos. de la institución, el Congreso, debiera tener como una preocupación explícita en esta materia. No solo tener un encargado, un parlamentario, que en este caso era yo, sino que quizás asigne mejor a una comisión, que debe ser quizás la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Desarrollo Social, no lo sé cuál, cuál debería ser, pero creo que si esto lo instalamos en una comisión que tenga como eh, acción periódica cada cuatro meses, por ejemplo, ver cómo va avanzando los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, creo que sería la fórmula para tener nosotros también control, porque muchas veces ni siquiera los diputados saben que existen estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, no saben la implicancia que tiene, no saben qué nivel de compromiso involucra, ni mucho menos qué está pasando con su eh, plan de acción asociado que deberá tener cada ministerio.